causará un rebrote de contagio del COVID en el país. Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Vamos entonces, vamos a ver si, bueno, en el camino le vamos a leer su opinión o, o le vamos a leer su respuesta a la pregunta. Educación convoca a más de dos millones de estudiantes al retorno de la alegría, encomillado. El Ministerio de Educación de la República Dominicana convocó al retorno a la alegría a más de dos millones de estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario de los sectores públicos y privados para el inicio del año escolar 2021-2022 bajo la modalidad presencial. Asimismo, 5.167 centros educativos estarán en la jornada escolar extendida con una matrícula de un millón 236,141 estudiantes, mientras que otros 200 estarán entrando a dicha modalidad en los primeros meses del año. Para lograr el distanciamiento en las aulas y demás espacios, los centros educativos deberán disponer de 1,5 metros de distancia por estudiantes, así como garantizar la ventilación natural y trabajar en espacios abiertos. Asimismo, los baños deben contar con medios para el secado de manos, agua, jabón líquido y zafacones, cuyas tapas no necesiten ser manipuladas manualmente. Por otro lado, al momento de la merienda y el almuerzo escolar, se deberá priorizar la entrega de alimentos previamente envasados. Esos son la, los requisitos, ¿no? para dar inicio a este año presencial de escolaridad. Muy bien, Yerjan, adelante. Miren, cuando uno escucha eh, eh, o lee ese texto que tú acabas, más bien escucha ese texto que tú acabas de leer, uno se da cuenta por qué los gobiernos tanto se enfocan en, en que la gente sea bruta. Parece que el ministro no tiene muchachos. Parece que el ministro ni tiene, no tiene idea de lo que son los niños en las escuelas. Mis niñas, eh, yo tengo una niña de 7 años que cuando va al colegio, yo observo el comportamiento. Lo primero es que es plan y le, y le, le planta un abrazo a la primera que encuentra en su curso. Y después se va y abraza todo el, a, a el curso entero. ¿Y quién le prohíbe eso a un niños? ¿Cómo tú le dices a un niño no abraces de 7 años, 6 años? ¿Cómo tú se lo dices? ¿Cómo tú le explicas eso? No hay forma. Porque ellos de manera inconsciente lo hacen. Lo hace es, una, es, es natural que le salen. Como van a poner ahí en un texto, creyendo que la gente es, es tonta, que, que, que van a tener una, un distanciamiento. ¿Para qué el distanciamiento? Cuando se van a abrazar. Entonces, piensen otra cosa. Hablando de, de que debe haber secado en, en, en los baños, señora, aquí hay que ir a las escuelas y ojalá pudiera Sisto Gavir eh, llamarnos o, o Robert Frías. Para que ustedes vean la realidad de las escuelas, es mentira que se intervinieron las escuelas. Es mentira eso. Aquí hubo maestros que tuvieron que pintar las escuelas, los cursos con, con su propio dinero. Hay maestros que me dijeron a mí, mira, yo tuve que pintar el curso mío porque aquí no llegó nada. Incluso hay escuelas que ni siquiera, ni siquiera la, eh, eh, la hierba, la maleza, la quitaron. Ni la chapearon. Ni la chapearon, como se dice. Entonces, estamos hablando, señor, ante eh, eh, lamentablemente, el sistema de... Político de la República Dominicana, es engaño todo el tiempo, engaño todo el tiempo. Es un tigeraje lo que tenemos en la política dominicana, ¿Mm? claro, con algunas excepciones, es un tigeraje lo que tenemos ahí de gente que cree que los otros son estúpidos. En julio del, del año 2020 yo advertía que el año escolar virtual iba a ser un fracaso, Hoy no tienen una sola evaluación. Hoy no tienen una sola evaluación del año escolar virtual. No la, no la pudieron hacer, no se atrevieron a hacerla. ¿Saben por qué? Porque saben que fue un fracaso. Eso fue una pérdida de tiempo, claro, para los estudiantes. Porque para los empresarios fue un gran negociazo. Aquí hay gente que se buscó cientos de millones de pesos. ¿Mm? Aquí, hay, aquí hay familias que se hicieron ricas en seis meses o en ocho meses. Multimillonarias. No hay nada que, que da, asco, Incluso a mí me da, me da asco, ver cómo, cómo la gente de un pronto a otro, ¡fum! te cambian todo y te cambian flotillas de vehículos y de todo, y, ¿qué es esto? A costa del dinero del pueblo, engañando a la gente, no así no, yo espero que se, redire, se redireccione lo que es el sentido político de, de lo que tiene que ver con la, con la política educativa de la República Dominicana. No estoy hablando de la, de, de, de la, de la política partidaria, para que no se confundan, sino de la política educativa de la República Dominicana, porque si seguimos haciéndole creer a la gente, al populacho, el que está allá afuera, eh, que vamos bien, entonces estamos equivocados y vamos a seguir equivocados y por eso lamentablemente no, nunca vamos a tener resultados positivos en la educación dominicana. Es una bien, falsa. Bien, gracias ayer Francis. Miren, yo lo voy a enfocar desde el punto de vista de salud, donde estamos comunicados con la variante Delta. Y si aparece como... Se, se sube el telón y estamos prestos a ir a la escuela, pero aparece dentro de ese escenario el COVID ya mutado, con la variante Delta, y que no se tome en cuenta que la, var la variante es, dicho por el Estado, es más, más agresiva que, la, que el COVID en original. Me dice a mí, o me coloca a mí, a dudar de cuál sería la verdad. Pero según, seguí, siguiendo este proceso de apertura que ya los colegios privados eh, le sí. han sucedido le, o le han antecedido, antecedido. Sí. el gran negocio de la covidianidad del colegio es que teniendo una ley que prohíbe el pago de reinscripción, se pagó reinscripción con una modalidad pero no ha sido promulgada Francis sí pero hay una parte que ellos supuestamente la habían acogido y que ellos lo que están cobrando es una proporción de la matrícula escolar del año. Se inventaron otra cosa en Buen Dominicano. Se inventaron otra cosa, es decir, está latente que están buscando una vía de no presentar esta parte de la escuela dominicana y se han inventado una reinscripción, que no es reinscripción para ellos, sino que es una proporción, un porcentaje de la matrícula del año. Es decir, te suman los, los 11 meses o los 10 meses y de esa proporción, si hace 250 o 450, tengo un amigo que pagó 17 mil en un colegio bilingüe. Solamente por un, por un muchachito. Más que lo que va a pagar mensualmente. Ahora es mejor para ellos, sí y le hemos acogido esto, y no hay una autoridad que intervenga esos es abusos. La otra es que aparte de todo, tenemos un currículum estancado de años, tú vas y ves lo mismo, lo mismo, lo mismo, sí. ahora se le obliga al padre a comprar el, el, el texto a la librería del mismo colegio, en desmedro de las librerías tradicionales que tienen la inversión, que están dispuestas durante todo el año y para el público en general, yo no sé cómo los librer las librerías no han tirado el grito. Para mí es un, una falta de seguimiento y control, porque está bien que, sea, que, que el libre comercio en la República Dominicana le vamos a respetar a cada quien que tenga desarrollo en sus fines, en sus proyectos, pero carajo, llevarlo al monopolio de, la, de, la, de los textos. Entonces, por ahí tú sigues y ahora caer en que no están presentando en la parte pública este tipo de protocolo, que solamente entrando, cuando tú los dejas que ellos vayan entrando, cuando abre la puerta, sí. hay que ver, Cómo nos comportamos. Pero tú viste esa parte de que, que, que, que el, el toile, que no, que no le pongan la mano a la tapa, pero por Dios. No la van a mirar, sí mira. Y la no, tapa auto, va a ser automática así. va a ser. Automática. Tú le das un botoncito. Se va a abrir, o sea, con se la se mente, eh, de manera eh, telepatía va, va a ser. O oh, no. cogemos con el pie oh, y le levantamos la quinita y la tiramos para atrás. Ese tipo talón. Como a, a, yo cuando voy al baño la, la pongo con el, para no ponerle la mano, pero da pena que lo único que falta al presidente es que los órganos de control intervengan que no se le deje a la libre, al libre albedrío al comercio y al negocio de la educación en la República bien. Dominicana gracias, que es parte esencial del, y fundamental de la constitución bien, gracias adelante Carolina bien. bueno, una de las disyuntivas que nosotros deberíamos de plantear acá y que sé que tienen muchos padres, es si es correcto o no iniciar el año, ¿qué usted opina? ¿Deben ya los niños iniciar su proceso de educación física eh, de man en vivo en, la en las aulas, eh, entendiendo la realidad que tenemos, que ha disminuido? Eh, Entiendo que el gobierno debe de sincerizarse con, con estos planteamientos porque, qué okay, pueden decir se hace necesario iniciar las docencias, pero decirle a la gente que se estableció un protocolo que sabemos que ni los adultos ni las instituciones, que nadie lo cumple prácticamente, solo de manera individual o particular quien decide hacerlo, eh, todo esto que ellos establecen, sabemos cuál es la condición que tienen muchos centros educativos en nuestro país, que siquiera agua tienen eh, muchos eh, de, los, de los centros, hemos, hemos visto acá. Otra de las cosas... Es el área de los baños, que muchas veces no están en condiciones. Otra de las cosas que nosotros podríamos establecer acá es lo que pasó en todo este tiempo de pandemia, que nos preguntábamos, ¿por qué no se intervenían las aulas? ¿Por qué no se intervenían los centros educativos? Aprovechar ese momento en que los muchachos estaban en las casas para que cuando llegara el momento de iniciar, de iniciar la docencia de manera presencial, pues estuvieran en condiciones óptimas. El viernes nosotros veíamos la condición de uno de, la, de los centros eh, de acá, el, de Ugamba, la Escuela Paulina Valenzuela, en las condiciones que está. O sea, ¿cómo le dice el ministro a la República Dominicana, cómo le dice el ministro a la gente de Ugamba, de la Ribera del Calle y toda esa zona, de, de este protocolo? O sea, hay que sincerizarse a veces. Este señor, eh, no sabemos qué va a hacer Abinader con el señor Fulcar, pero desde que inició todo este proceso de pandemia y el trabajo del ministerio, en lo que tiene que ver con con, la, con el proceso de educación y todos los protocolos y todo lo que se ha debido de hacer en momentos como este, hemos visto que el señor ha tenido un manejo un tanto cuestionable, sí, en lo el que, señor, que el, el señor Fulca, Fulcar, ah. en lo que tiene que ver con el, el, el manejo, con los protocolos de los maestros, de los centros educativos de los niños, el modelo educativo, el, esas son muchas las cosas que están que está cargando de manera negativa en estos momentos el Ministerio de Educación. Los padres tienen la opción de si deciden o no llevar a sus niños, perder un año escolar, eh, llevarlo a un colegio privado, bueno, pero si no tengo la condición económica para pagar mensualmente una educación privada, eh, ¿Cómo voy a orientar a mis hijos? Que este es un aspecto que como medio nosotros debemos de decirle a los padres Bueno, esta es la realidad Tú vas para la escuela, tú vas para el liceo Tú sabes que van a haber muchos niños los niños son niños, pero son personas que, que, que tienen un cerebro. Y si de alguna forma tú lo vas educando y le vas diciendo y conocen la realidad de la cosa porque están en el mundo y saben lo que está pasando, pues orientarlo en ese sentido. Como padres se debe de cumplir el rol de orientación ante las circunstancias presentes. Decirle, mira a mi hijo... Eh, Tú sabes que hay una distancia que se debe de tener. Yo veo a los niños a veces usan su mascarilla en las calles, que los padres se la dan a sí mismos. Eh, educarlos, eh, decirles del, del comportamiento, del comportamiento, de la distancia, de no acercarse, eh, en el sentido de, ah, ven a abrazarte, ven a darte un, be un beso, cosas como esta, con el tema de la comida, la alimentación, la merienda, que a veces la comparten, o sea, como padre cumplir el rol, eh, se supone que los maestros también tienen un papel allá dentro del, de, del aula, pero qué pasa cuando eh, salen al recreo, donde los niños están brincando, están jugando, están sudando, están boceando, eh, o sea, es un poco cuesta arriba, cuando planteamos toda la situación es ver y que se vaya midiendo, que se vaya midiendo en el tiempo. Eh, el, el, el nivel de contagio o el impacto que pueda tener esto en los niños, en una población que sabemos nosotros que es la principal diseminadora del COVID. O sea, cuando se, el, el gobierno creo que tiene el compromiso, el Ministerio de Salud, estar con los ojos puestos sobre esos niños que van a estar en los centros educativos y los maestros. Recordemos mira, nosotros... Mira, Carolina, hay una cosa. Eh, todos sabemos que el... Protocolo desarrollado por salud pública para aplicar en las escuelas, en las escuelas públicas sobre todo, no se va a cumplir. No. Porque eh, eso de, aquí las cosas todo se relaja y eso sí. se va a relajar al, a los dos días, a las a 48 horas de haberse implementado en las escuelas ese protocolo, definitivamente. Eh, no hay manera de controlar eso. El gobierno de Luis Abinader ha pecado desde el primer momento de improvisado, ha pecado de poca gerencia, ha pecado de tener una serie de gente que salta con cualquier disparate, y lo hemos visto, hemos, aquí hemos comentado cómo se ha ido desarrollando el gobierno eh, el gobierno nacional desde el momento de su toma de posesión, y los funcionarios, incluso los importantes, Fulcar donde dice Diego, dije Diego, donde dije Qué Diego, loco. dije Diego. Sí, siempre echa para adelante un paso y trepa atrás. Entonces, quizás lo más conveniente hubiese sido volver a las aulas de manera presencial una parte, quizás el 50% de la población estudiantil, para poder controlar, porque yo te voy a decir una cosa, ¿cuántas escuelas hoy día están en condiciones de asumir ese protocolo, sobre todo con lo que vimos acá? Fíjese que nosotros pusimos una foto de la Paulina Valenzuela. Sí, el viernes. El viernes. Pero póngala, en vez de poner ese anuncio, que con todo imagino, todos los cuartos del mundo, a la producción que ponga la realidad. ¿Verdad? Pongan la realidad. Cosa la, amado, que te interrumpa. No, no hay problema. La, la Paulina Valenzuela está en un... Está, que incluso yo comenté... Pero, pero ese, a, muy Perdón, Amado, sí, los sí, muchachos, sí, nada, en el chat nada. está archivado. Yo no lo sé de vamos a ver. Ponga la verdad. al monte, el dipólito sí, coordinador, pon la verdad. Creo que... Ajá, entren al chat de Hipólito, muchachos. Ah, uy, bueno. Entonces, miren, entonces... Vamos a ver la verdad. Mira la verdad. Ahí, sí. Parte de la verdad. Eso es ahora. Sí, sí, sí. sí eso. Es ahora, la foto que nos de Uganda, el viernes. Donde hay cien, miles de niños que hacen vida estudiantil ahí. O sea, ¿por qué no lo hicieron? Tú te preguntas, pero ¿en qué un es año, que están? ¿Qué es un lo que pasan? Un, dos años, Francis, tenemos... Le diría a Rochi, eh, eh, al ministro, que baje a ahogamos para que vea la realidad. O sea, son cosas que tú no las entiendes, Dios mío. ¿Qué es lo que le pasa por la cabeza a un señor ministro de cualquier institución que en condiciones como esta tú lo oiga hablando otra cosa en los medios? La improvisación, y eso, eso es, es sumamente terrible, bravo, sumamente... Fatal para una nación, yo no lo para entiendo. un país. y La crítica que se generan en, en los medios. Y lo otro, el otro, bastante. El, como si fuera un chisme. Sí, Ay, el y otro, no que le sirva de referente para que se autoevalúen y puedan entregar algo. Pero, pero yo le voy a dar un dato. Sí, el cosa, otro tema es... Amado, una primicia. Me, me informa una fuente de entero crédito, que hasta el viernes, de yo el no sé hoy, este hasta viernes, el viernes pasado, la, la directora regional de educación estaba de vacaciones. O sea, Anoten ese dato ahí. Ah, cogió una, una fuente de entero crédito me dice, mira, la directora ah, pues está de vacaciones. Sí, o sea, no Imagínense ustedes el eso. principio de un año escolar y que la, y que la directora de... regional esté de vacaciones. Un año entero o sea, de tanto trabajo. No, lo que pasa es que en este país las cosas funcionan, esté el incumbente o no. Por eso Porque es que Fulcano sabe que está pasando eh, la, de de la estructura gubernamental es tan sólida aquí que no importa. <ríe> Miren, señores, el problema está en eso. Aquí nada funciona. Coño, Nosotros no somos más un más país de... desinstitucionalizado. Eh, usted ve que, usted ve que eh, la gente hace lo que le da la gana. Fíjese por ejemplo lo que está pasando Así. en este pueblo. Es una situación grave, muy grave. Y la verdad que ¿Qué está pasando? bueno, lo que está pasando, claro, está pasando aquí, pasando? aquí no hay autoridad, comenzando por el síndico. No, Siquio está ahí, amado. Pero, está ahí que pero no tú. hace nada. No, no, no es lo mismo estar sin hacer, lo bueno es que esté y que haga. Está, está, está picando un parque. No, no, no. Eh, yo lo pensé no en no están, pi están picando un parque, parque cuando y hay. ¿Y ¿Para qué es que lo están picando? ¿Eh? ¿Para qué es que lo están picando, Francis, que maneja la información? No, posible? el arremosamiento del, de la plaza Parque Juan Pablo. ¿Cómo es ¡Wow! ¿Cómo, ¿Y, qué cómo impacto, es? ¿Y qué impacto tiene Como el arco iris que. ¿Qué, ¿Qué era la. Ah, pero no No, no, yo no voy a hablar porque. Yo, Yo no. Ni a dejar te que da. Mi amigo ni a mí me da como decir. Defienda, defienda al alcalde. Defiendo Dale, defienda al alcalde. Mira, amiga, a va, va, vamos a ver esto. Vamos a ver, Francia. La, la defensa de Francia al alcalde. <risa> Adelante. Mira, Siquio está haciendo todo lo que en su momento ha podido hacer. Hay muchas cosas <risa> que ah, le no hace falta hacer, y están en curso todas esas obras. Es lo único que. Pero Siquio está trabajando. Amado, ¿qué es lo que está? No, que tengo un dolor en la <risa> espalda. De todo no, esto, no, el café no, que le acabó el, el, el, el café. De café ver, con no, no encuentra, mira, ¿cómo que decir? Mira, la, si fuera de, de, de chanza, fuera de relajo, la, lo que ha pasado con Ay. el aniversario de San Francisco de Macorís sí. y el ayuntamiento Ay, es, algo 6, muy, sí. es algo muy sintomático, señores. No es, va, vamos a hablar serio ahora, olvidémonos sí. de relajo. Es algo muy sintomático. Yo siempre lo he dicho acá, el fracaso de Siquio es el fracaso de la ciudad y por ende el fracaso de nosotros. Pero hay una situación de que nadie quiere entender eso. Miren, ¿cómo es posible que el aniversario de la fundación de la ciudad, cuando antes se celebraba, se hacía un, una, un, ¿cómo se llama? un Hoy, itinerario? Un itinerario. De, Hoy estuviéramos nosotros recibiendo los franco-macorizanos ausentes, la misa eh, en acción de gracias a las empresas eh, se enviaba la comunicación, claro, el, de la que era comunicación un día de regocijo municipal dice que vi que en una sí. red eh, se declaró, en la, en la pero no tuvo el impacto uh. requerido. Mucha gente me preguntaba sobre ese documento para pasárselo a las empresas, cuestión de lograr que hoy lunes fuera de regocijo, de regocijo municipal a partir del mediodía, como lo hacíamos siempre. Pero ciertamente tú tienes razón ha habido una ausencia de la participación activa del ayuntamiento y sobre todo del consejo de regidores que a pesar de que dio la resolución no activó eh, su protocolo sí, y las actividades que se supone que se deben de hacer en, en honor y para destacar un aniversario de nuestro pueblo pero bueno eh, así como el ayuntamiento así como el ministerio de educación eh, lamentablemente tenemos sí. muchas instituciones y ministerios en nuestro país que tú te preguntas, pero en qué es que están, qué es lo que están haciendo, o sea, no se trata siquiera, o sea, es algo tan básico, tan elemental, tú garantizar que estén las condiciones óptimas para que los centros educativos funcionen, o sea, cuando tú te dices, ¿por qué no está la posibilidad sencillamente de hacerlo? Ese señor hay que evaluarlo, y de hecho yo he visto, tú y el que siguen las redes, que al señor Fulcar se le ha estado no pidiendo la renuncia como el director de la Policía Nacional, entonces Luis pero, Abinader tiene que prestar atención a esto. El, el director de la policía nacional, el señor del ministerio de educación, el presidente tiene que revisar a esos funcionarios. ¿Qué es lo que está pasando? Pero miren, dentro del presupuesto, miren, dentro del presupuesto, atención ah, no, pueblo. Y el mismo aquí mío, hubo el, mi, el otro día a... es que, Y el mismo. La gente lo tienen entretenido con los casos de justicia. Miren, señores, dentro del presupuesto. Pan y circo. Sí, pan y circo. Que pasa que de eso se va a entender cuando pasen 5 o 6 años. Miren, dentro del presupuesto de los 55 mil millones, que luego se, se llevó como a 67 mil millones de pesos. Oiga bien, 67 mil millones de pesos. Habían 3,500 millones de pesos. Oiga, 3,500 millones de pesos para mantenimiento de las escuelas. ¿Alguien va a fiscalizar a Roberto Fulcar sobre esos 3.500 que pasó que, en que lo Tenemos 15? una llamada. Vamos, vamos a, una llamada. a dar luz Adelante, buenos días. días. Felicidades por su programa cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Eh, mira, hay una parte que, no sé, este país como que no la estamos entendiendo. Todas la, las escuelas del mundo tienen una materia que se llama Historia. Historia. Historia. Sí. Y tiene un sentido para que el, es el, la historia. La historia el global... El currículum educativo historia tiene historia. Sí, sí. Repítame. Sí. Digo, el currículum educativo en toda parte del mundo tiene, tiene una materia llamada sí, sí, historia. Sí, exactamente. Sí. Y tiene un sentido. No es por estar. Un propósito. Es para que todos eh, tengamos conocimiento del pasado, de cómo pasó, de lo que estuvo mal de lo que está mal, y de, para tratar de no repetirlo de nuevo. Sí. Y coger el modelo bueno de lo que las cosas que son positivas y ponerla adecuada a los tiempos. Eh, no estamos perdiendo, sí. pero la historia está ahí y no va a ser diferente. Y no va a ser diferente. Bueno. También debemos aplicársela a los partidos. Sí. No va a ser diferente. Todo un buen Muy, día. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí, Bueno, si mira, mantiene... eso de pan y circo Lo dijo el emperador Cómodo Y el único varón que tuvo Marco Aurelio, el emperador poeta Marco Aurelio había cerrado el coliseo Porque no le gustaba esa vaina Él sabía lo que significaba eso, eso era entretener el pueblo De mala forma Pero Cómodo, cuando murió Marco Aurelio, lo abrió Y entonces alguien le, Pero el, el emperador, su padre Dice, no, al pueblo hay que darle pan y circo y a partir de ese momento se ha quedado Se vivió como en la... Roma alegre, feliz Pero claro, pero Pero matando gente con el Bueno señores, vamos a la pregunta del día ¿Considera usted El inicio de clases presenciales Causará un rebrote de contagio Del COVID en el país? Esa es la pregunta Háganos el feedback 829-451-3381 Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp pero, Carolina. Consulten al oráculo del gobierno que es el oráculo? Hay un nuevo oráculo del gobierno que adivina el futuro. No sé. Bueno, preguntarle eso al oráculo del gobierno. ¿Y quién es el oráculo? El que dice, mira, va a pasar esto, va a pasar lo otro, a futuro. Mire, muchachos, Iris de Villa Olímpica dice, buen día, por favor, para la que me feliciten este a mi madre, Bernarda, que está de fiesta de cumpleaños. vamos a con la foto de Bernarda. Iris María, ahí está, felicita a su madre. Me hicieron la foto de la escuela. Ahí está. Felicidades a ella, Dios la bendiga y le dé mucha vida y salud Saludo a Bernarda es Su madre, madre de, de, de, de Iris de, no, okay. Ella es la madre de Iris María en Villa Olímpica Felicidades a la doña Seguimos muchachos, Ana ten Buenos días, es verdad Francis que YouTube paga un 25% al año de, que son 17 mil. Ahora ellos están asegurando su dinero adelante. Sí, sí. ¿Cómo así? Qué <risa> conversación esa, Francia. Yo tenía con Anatén. Bueno. No, no, Anatén, ella está, ella está calculando <risa> lo que es la verdad que le están cobrando. Hay, una llamadita. hay otra Vamos llamada, adelante buenos días buenos días buenos días mi hola, querido bueno, hola. ¿cómo, ¿Cómo está usted? este muy valientes son ustedes nos había este, votado quiero decirle algo <risa> a ustedes que esa remodelación que tienen los ayuntamientos que aquí eso lo hacen cada cada cada, cada, cada gestión cada, sí, cada gestión años, exactamente mira la una libertad la aplicaron toda cuando vale y así mismo ese, ese frente a Telenor, lo arreglaron y volvieron y lo sí, picaron. Sí. Yo dije, Dios mío, cuando me pase por ahí. Pero eso lo arreglaron cuando vale. Parece que con saliva que arreglan la arena, parece que aquí no hay quien le dé seguimiento a nada de eso, con qué material y que funciona eso. Así fue aquí en el Sánchez Duarte, el parquecito. Vengan a ver, un ingeniero dice que hizo la, la remodelación o el arreglo. Parece que con la, con saliva que lo arreglaron. Wow. Gracias. Bien, cómo no.